Hola gente YouTube. quiero yo también en este nuevo video estamos aquí en Genshin Impact. Estamos aquí en Gameplay. Y ya por fin a buenos FPS y buena calidad de video. Obviamente no estamos a los máximos gráficos, pero es jugable y se ve hermoso mucho más que en mi celular. Y vamos a estar aquí jugando, jugando, jugando, jugando. Y bueno, este, espero que, que, que ay, no sé que no sé qué decir porque, o sea, nunca había jugado tantos FPS y menos este juego. Tan hermoso y que lo quería traer al canal porque te lo juro que, que, que, que o sea, es de mi, mi, mi. No voy a decir que mi juego favorito, mi juego favorito es el de abril de Wild, pero ya estoy hablando pendejadas, no importa, no, no me paren, no me paren. <risa> eh, eh, como les dije, yo voy a estar trayendo este canal eh, lo que es gameplay, farmiendo y subiendo de nivel, subiendo de nivel de aventurero como tal, no subiendo. Eh, lo que lo que es la historia Así que vamos a estar haciendo un poco de misiones secundarias Reclamando recompensas y esas cosas ¡No mames la ametralladora, güey! Eh, eh, a ver Vamos a sacar a, a nuestro querido Jota Para hacer esto rápido Y te fuiste, amiguita Te fuiste Te fuiste Y bueno, vamos a recolectar este néctar Y vamos a ver qué misiones tenemos en el mapa ahora mismo A ver Chu chu chu No tenemos nada Nada de misiones secundarias creo Nada, nada, nadita Así que puedo ir a reclamar creo que en el gremio Sí, vamos al gremio Vamos a teletransportarnos Y de verdad, eh, ahora mismo es O sea, darle gracias primeramente a Carlitos Que descargó el juego y me lo pasó Me dijo, oye, ya descargué el Gitchin para el PC Te lo paso para que grabes a 60 frames Porque, o sea, yo tengo la PC de mi trabajo que es una PC decente. O sea, para correr este juego a, a, a, a todos los gráficos, no. Pero sí para correr. Para correrlo al menos. miren, Va a 60 FPS muchísimo mejor que mi celular. Entonces, eh, te doy gracias, Carlos. De verdad. Gracias por, por tu gran Gran ayuda al canal. Y también agradecer a esas personas que están en la descripción. A Dylan, que está ahí. A Hugo, no sé. A Zoe. Y a Manolo, a, a Dulce y a Julie que han estado viendo la serie de Genji Impact. Y de verdad, en este video lo que voy a hacer es subir de rango. O sea, subir de rango. Y vamos a ver qué, qué encargos nuevos tiene esta morra. Eh, estoy. ¿Necesitas ayuda? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dan nuevo. También hay una Catherine en liberty. Sí. A ver. Sí, sé que me va a mandar. Para otro lado y, y, y este es como una enfermera Joy de Pokémon porque o sea según hay hay, hay, hay, hay, hay otra de ella pero en otro sitio <ríe> A ver pero ya va Déjame recoger mis recompensas Por favor La recompensa de nivel 17 Que me sirve Y la recompensa de más recompensas de cargo Ok, no hay encargos No hay más encargos Así que vámonos a donde nos mandó nuestra queridísima Catherine. Oh, vamos a ver qué misión tengo desbloqueada por ahí Vamos, ya, un pequeño paso ahí, ahí. Poco pasión al final, avance al aventurero Si escuchan un ruido extraño súper fuerte Es porque están trabajando obras cerca Y se está escuchando horrible, así que lo siento Vamos a ver a qué lugar nos podemos teletransportar Para llegar más rápido a ese sitio Dios mío, el, el, el, que, el que está trabajando en las obras Está inspiradísimo Está ahí dándole a tope Dios, pero esto está a las lejanías ¿Para dónde me quieres mandar tú? ¿Para dónde? No manches Bueno, vamos a, a, a teletransportarnos aquí Que nos queda más cerca Y en el camino vamos encontrando cofres Una que otra cosa Si no logramos llegar, bueno, al segundo capítulo de esto ¿Ya llevamos cuántos minutos de gameplay? Espérame, espérame, espérame, espérame, espérame. Necesito ver cuánto llevamos. Llevamos eh, cuatro minutos. Y no sé si se está grabando saturado como el primero, porque yo grabé un primer video y como estaba en PC, se grabó mal. <risa> y creo que se me cerró el juego. ¡No! Ah no, no se ha cerrado. <risa> me asusté, me asusté, me asusté. Bueno vamos a esperar que, que, que aparezcamos aquí en no sé dónde. Y si sí, podemos eh, quitar la torre, o sea, la torre que está aquí cerca de, de, de nuestra nuestro teletransporte y toda esa vaina, lo hacemos de una vez también. Wow, qué hermoso este sitio. O sea, si sí sabía que había algo por aquí, pero ya va, aquí creo que hay una misión secundaria y vamos a aprovechar también si podemos de una vez hacerla. A ver qué dices, amigo. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Todo aquel que pasa por el puente debe ser examinado un momento Por rocas excéntricas Estoy un poco seguro de que no eres una persona mala O sea, una mala persona eh, Verás, mariantes Variantes se vestirían de forma más discreta ¿No crees? No usarías una ropa tan llamativa como la tuya ¿Qué haces aquí? Soy miembro del ejército de mil rocas Y estoy a cargo de la zona Este es el paso del pantano Bueno... Sí, bro, dime qué voy a hacer y lo hago Son misiones secundarias y de verdad no me interesa leer eso A ver, ¿podrías ayudarme a deshacerte los monstruos? Me daría tiempo para resolver otros problemas Está bien, bro, lo que tú quieras ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? ¿Allí? Vamos para allá, pues Vamos para allá, vámonos por aquí Porque si no vamos nadando, vamos a una moga Y eso está mal Pero aquí hay una estrella hay una estrella que puedo aprovechar de Wow Estas cositas se mueven mucho Así que voy a hacerlo así rápido Una de las cosas que yo O sea, el juego está perfecto Me encanta, pero una de las cosas que mejoraría yo Sería El Lo que es el ¿Cómo se llama? Joder, ¿cómo se llama eso? Una de las cosas que mejoraría yo sería la cámara, que a veces se va y se me... es horrible pues que hubiera un mejor manejo de la cámara y que no fuera tan tan tan tan raro porque a veces se me hace muy raro, muy muy tosco. Y vamos a agarrar este cangrejo y, y la flor. Ay, el cangrejito no sé jugar. Bueno ya lo agarré. Vamos a matar a estos vatos. Son de hielo. Entonces con fuego debería. Bueno, no tengo a nadie de fuego. Chale. Tengo que equiparme a alguien de fuego ahorita mismo a ver, Esto lo terminamos rápido porque son de bajo nivel Y son fáciles A ver, vamos a terminar esto una vez Antes de verdad se lo juro que yo pensé que las últimas iban a ser difícil de, de, de cargar Y no, son fáciles de cargar Bueno, ni tanto pues Pero si no es como que te cueste tanto trabajo Como en otros juegos y lol, me encanta O sea, tremendo juegazo Tremendo juegazo O sea, mi hoyo son, son, son estrellas, son los mejores Y vamos a ver Ya hicimos la misión de este vato Ah no, todavía faltan monstruos Vamos a derrotar a estos Y ya quedaríamos Vamos a trabajarlo con el papi Game plu, plu. Vamos. vamos Y creo que Corriente con no creo que, que, electricidad con hielo haga algo pues, pero... Vamos a, a tratar de, de, hacer algo No, no, electricidad con, con... No hace nada Pero con agua sí, con agua sí podemos hacer algo O sea, los electrocutamos, electrocargado Wey. qué pedo, ese escudo, cómo lo rompo Eh, primera vez que veo este escudo Ah, con Noel, con Noel es fácil, con Noel es fácil, ya, le, ya, ya, ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Se lo, se lo vamos a romper, se lo vamos a romper. Ya mete Kudasai. Ya mete Kudasai sí. Si. A ver, vamos. vamos. que el escudo se rompe. Vamos que el escudo se rompe. Mira, se lo rompimos, eh. ¡Pum! Listo. Perfecto. Y ahora sacamos a Genja, ya que estamos adito este vato Y le hacemos suaz Y sacamos a Noel Ya va, ¿qué dice? <risa> no sé qué dice, pero bueno Sacamos a Noel Hacemos combinaciones No, esto no lo quería, pero vamos a... ya que lo tenemos Pero sacamos a Genja, congelamos Vamos el espadasos y quedaría listo él Perfecto, las batallas son épicas en este juego, la verdad ¿Y qué estás escarbando tú ahí? A ver, hacemos combinaciones épicas. A ver, sacamos a la morra esta, hacemos la ulti, uy y listo, perfecto. O sea, ustedes tienen que ir, para los que están jugando, y en chimpan y me están viendo, ustedes tienen que ir practicando, practicando lo que sería, lo que sería cambiar de personajes y hacer combinaciones épicas. <ríe> Lo digo así como si, si, si fuera muy, muy, muy, muy, muy muy bárbaro. A ver. Perfecto, ya hicimos lo que el, nuestro amigo nos pidió. Así que vamos a ir a hablar con él. Vamos a romper estas cajas porque capaz ahí tengan comida adentro. La verdad no me ha hecho falta comida aquí. Pero vamos a, a rodear porque si nos vamos directamente. Esto, o sea, no podemos jugar. Pero vamos con el señor JM. Que... Yo siento, yo creo que todos los personajes van igual de rápido Pero yo siento que él va, corre más rápido No sé, o sea, creo que es alguna va Alguna vaina mía <risa> Pero yo siento, siento, siento que, que él corre un poco más rápido Que los demás, entonces, vamos a ver ¿Qué nos da? ¿Te hiciste con los monstruos? Sí, amigo, buen trabajo, de verdad Lo siento, se supone que es mi trabajo Perdón por las molestias Tampoco tienes que disimularlo, está completamente Cubierto de polvo, seguramente esos monstruos te dieron Pelea, suspiro no sé qué piensan los superiores, siempre estoy solo, nunca envían a nadie más ¿Cómo puedo hacerme cargo de todo esto yo solo? Puede que solo sean dos puentes Pero mucha gente pasa por aquí todos los días Si llegara a ocurrir un problema sería un caos Cuando tenga oportunidad iré a reportarles la situación Gracias, toma como agradecimiento Dame experiencia amigo Dame, dame experiencia, sí Cuando suba a nivel 18 yo voy a poder avanzar en la historia que obviamente no va a estar en el canal eso Pero si sí lo va a estar el farmeo Que es prácticamente completando Misiones secundarias y más Entonces, eh, déjenme ver eh, Espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete Y comenta, y de verdad me ayudaría Muchísimo si compartieras O sea, no es obligatorio Pero ya con suscribirte y comentar Es muy es suficiente para mí. Suscribirte, comentar y dale, dejar tu like Para que Youtube me recomiende a otras personas Pero si te sale del corazón Compartirlos con tus amigos y con otras personas que estén jugando que Chimpa le, o que les gustaría este contenido. De verdad me te lo agradecería. Y bueno, un saludo para esas personas que me, que me, que me, que me han ayudado y mucho más. Hasta mañana en un próximo video, en el otro capítulo de Farmeando aquí en el y mucho más. chayito.